Y, y a conocerlo y a ver si podemos ¿Lo pago? Ya estoy hasta la madre Pues sí güey no más Y todas las demás yo soy Katherine Boys, bienvenidos a un nuevo videoblog, yo me encuentro aquí en los portales en Toluca, estoy feliz porque hoy tengo una cita muy importante, bueno seguramente ya lo vieron en la descripción, hoy nos vamos a ver con nada más y nada menos que el señor de la tienda, así que nada, solamente queda buscarlo para ver en qué lugar de los portales está él, vamos <risa> Oigan, y estando por aquí por los portales, obviamente uno siempre se encuentra mariachis y todo eso, pero nada, me parece súper cool la verdad, que tú puedas como que, man, voy a dedicarle una serenata a mi pareja aquí en este momento. Oigan, de verdad, si alguien de ustedes está enamoradito por ahí vive aquí cerca de Toluca, de los portales, Vengan acá con su chico, a su chico y dediquen una buenísima serenata ¡Hola, hola amiguita! Hola. ¿Qué video has visto que te ha gustado? El de los sismos, el último que quiero oh. oh, ese Oye, ese video fue algo raro porque no lo planeábamos hacer Salió así de la nada Así que manda un saludo ¡Adiós! Yo estoy aquí en Los Portales, acabo de subir a un cafecito Un cafecito en donde está el señor de la tienda Hoy empezó a llover un poco, yo creo que ya vamos a empezar con este video ligeramente incómodo para algunas personas pero super cool para todos ustedes así que bueno ahora sí el señor de la tienda bueno gente acá me encuentro con nada más y nada menos que el señor de la tienda ustedes lo habían pedido muchísimo hicimos un video hace dos años el video llegó a un millón de visualizaciones y ustedes me dijeron ¿Cuándo vas a grabar de nuevo con el señor de la tienda? Así que aquí lo tengo con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos. Vamos a grabar unas preguntas incómodas. ¿Estás de acuerdo con las preguntas incómodas? Pues venga, ¿no? Venga, ¿no? no. Por eso estamos aquí a ver qué... Voy a hacerte las preguntas, espero que no tengas miedo. <risa> pues está súper cool, vamos a empezar con algunas de las preguntas La verdad este video es bastante épico Lo cool es que este video tiene dos partes Esta parte pues en mi canal 8 preguntas totalmente incómodas al señor de la tienda Pero en el canal del señor de la tienda también hay un video con el resto de las preguntas sumamente épicas Así que apenas, apenas termina de ver este video por favor pasen al canal del señor de la tienda Se los voy a dejar aquí abajo para que vayan a ver las otras preguntas que les hice Así que, bueno, con esto empezamos. Vamos con la pregunta número uno, gente. Yo en verdad vine nazi. Vine como para darle, así sabes, en el puntito que más duele. Bueno, qué bueno. Ah, ah. Así que por favor no llore. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿lloraste con alguna de las bromas que te han hecho? En todo este trayecto, todos estos años que llevas haciendo videos y todo eso, ¿has llorado con alguna de las bromas? Jamás, sino simplemente te fortaleces. ¿sí? Sí. Te hacen en... Nah, te hacen en... Nah, pero jamás lloraré. ¿Jamás? ¿Qué significa llorar? El... Eh, ¿Te molesta alguien que si, por ejemplo, me pone la cámara en la cara de eh, retírate? ¡Ay, retírate! <risa> <risa> retírate. No, no es cierto. Oigan, quiero decirles una cosa. El señor de la tienda parece agresivo, pero no, es ah. todo un amor. Esto es súper fácil. Yo creo que mucha gente quiere saber esto. ¿Cuántas tiendas piensas tener en cinco años, aparte de la que ya existe? Eh, fíjate que estaría bien ching. Poner una tienda cada año. Oh my god. Sí. <risa> una pues, cada año. Bueno. Eh, es bueno, es bueno, es buena tu pregunta la que tú me estás haciendo, pero sí cuesta mucho, mucho ah. money. Sí, para poner Pero sí Podríamos poner unas dos, ¿no? Unas dos parece? Unas dos, está bien Pero yo le cambiaría el nombre La verdad Yo le pondría Esta es la tienda Del señor de la tienda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, me... No, gusta. ¿no te gusta? Ah. No. ¿Por, qué? ¿Por qué? Te voy a decir, te voy a decir por qué, okay, porque pero, okay. todo el mundo llega y me dice Oiga, ¿por qué no le cambia el nombre? ¿Por qué no le pone eh, eh, el señor de la tienda? No, güey, porque miscelánea cargo es parte del señor de la tienda Eso. dentro de Ay, mi corazón. Ay, ¡Ay, qué lindo! ¿Usted ha escuchado algo tan bonito como esto decir al señor de la tienda? Esto es lo más hermoso que ha salido oh, oh. de él. Señores, esta pregunta es incómoda, si quieres la respondes, si no, me dices mentira. Venga, ¿Qué venga. es lo más vergonzoso que hayas hecho en la tienda? Pues, pues, creo yo que lo más vergonzoso que he hecho en la tienda es de que llego, abro mi tienda y de repente sale un amigo y me pongo a platicar. Y... Pues me acuerdo y digo, hey, tengo que hacer el hacer y pum, a trabajar. A no, trabajar. No sé es lo más vergonzoso. Ok, ok. Está buena esa, porque a veces nos ponemos flojos con el trabajo, sí. no lo hacemos, entonces bueno, ya, ya tienen ese secretito allí sí, del señor sí. de la tienda. De todas las bromas, de todas las bromas que te han hecho en el universo, ¿cuál ha sido la que más te ha molestado? Del ¿De universo, no. <risa> ¿De la tienda, eh, pues De la tienda, bueno. Todas las bromas que me han hecho... No sé si casi si sí. decimos todas, todas son no sé, de la exactly. Este. Son, sí, todas me hacen en nada, Pero bueno, pues es... No sé. Todas me han hecho... Todas. Todas. A ver, esta es fácil. Creo. ¿Hay algún secreto que no le hayas contado a nadie? Secretos no tengo. Oh, esa, es una, esa es una respuesta muy inteligente, la verdad, creo que me está haciendo trampa No, no tiene no, secreto No, no tengo secreto Ah, buenísimo, entonces ya, ahí murió sí. ¿Eres o no eres feliz? Dime la verdad, por favor Soy feliz, soy feliciano, soy feliz en extensión de la palabra, mi vida real Está cool, está bueno. Entonces, al final del día lo cool es como que reírse de las bromas, reírse de los chistes, reírse de todo lo que pasa, ¿sí o no? Creo yo que en eh, la vida diaria tienes, que, tienes tus momentos difíciles, pero le tienes que sonreír a la vida. Porque, bueno, en, en el caso mío es el trabajo, ¿no? Entonces a veces te ponen la mano, pero eso no tiene nada que ver, güey. O sea, tienes que sonreír, tienes que estar... Poner una cara buena para el cliente, no puedes hacer gestos malos, no sé, pero hay, hay que ser, ser feliz, manera. hay que ser feliz siempre. Vive la vida. Y luego te hubieras dicho, tampoco ¿Tampoco? Yo no me sé, eso, eso, no, no, eso no, no me nada, lo sé. Nada, Esta pregunta nada. es bien fácil, es bien buena y es algo que yo siempre he querido saber. ¿Qué es lo que más le gusta al señor de la tienda de la tienda? Oh, ¿qué es lo que más me gusta de mi tienda? ¡Exacto! Es mi tienda, mi trabajo, con esmero, eh, atiendo a la gente. A veces tenemos altas y bajas, eh, estamos de mal humor. Al cliente le tienes que sonreír, tenga la razón o no, le tienes que sonreír, porque para eso está, y para eso es que me cuesta. Vive la vida, sonríele al buen consumidor. ¿Y por qué la primera vez que yo fui a la tienda no me sonrió? Oh, oh. ¡Ah! estaba nervioso, güey. estaba nervioso, no manches, ese día que llegaste, no, no, no, no, no, no, no sabía ni qué hacer, te imaginas. Sí, te diste cuenta, no, sí, claro. yo me quedé así, ¿y, y, qué, y qué sigue o qué, sigue? O qué, qué pasa? No? Pero ¿Qué lo, lo cool decir? de todo es que después conversamos un poco, se relajó el ambiente oh, y sí. pudimos ser amigos, eso es lo más importante. Y bueno gente, esas fueron algunas preguntas incómodas aquí con el señor de la tienda. Eh, vamos a pasar a la segunda parte del video que está en su canal, se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Son preguntas muchísimo más incómodas, así que por favor cuando lleguen allá, comenten que vienen de este video. Yo soy Catherine Boyce, espero que les haya encantado muchísimo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle clic a la campanita, porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Aquí abajo todas mis redes sociales los dejo con un beso. ¿Tiene algo que decir? Pua, que seguimos, <risa> seguimos. Bye bye. En este momento acabo de hacer algo que jamás pensé que haría, y eso es subir la pirámide del sol. Estoy acá arriba, acá con este árabe loco, y acá está Cheche che, quien nos empujó a hacer esto. Allá allá aballice apurada a bajar. Me desmayé como tres veces, pero lo logré. La vibra acá arriba es impresionante. Lo recomiendo muchísimo.